Amigos, algunos de ustedes les gusta algo de lo que trae puesto? ¿Sí? ¿No? Bueno... Déjame te digo una cosa. No eres los autos que manejas. No eres el contenido de tu billetera, ni lo que tienes en el banco. Tampoco eres los tenis que traes puestos. Eres el maldito actor, cantante, bailarín del mundo. Y de tu familia. Amigos, a lo largo de mi vida he conocido a las personas más fuertes e inteligentes que jamás hayan existido. He visto ese potencial y lo he visto desaprovecharlo. ¿Por qué? Una sola palabra. El ego. Sí, señores, el ego. Ese que nos destruye a todos y hace que de estar aquí, estemos acá. Creyendo que estamos en lo más alto. Carajo. Estas nuevas generaciones siempre están buscando las mesas limpias, tienen a sus esclavos con collares blancos, siempre están buscando la superioridad ante los demás. Déjame te digo una cosa, los anuncios nos ofrecen auto, ropa, lujos, zapatitos, trabajamos en lo que odiamos para comprarnos basura que no necesitamos. Estamos en medio de nuestra vida, sin propósito ni lugar. Estamos en un mundo en el vacío sin un mundo espiritual. Nuestra gran ilusión, nuestra vida. Estamos ilusionados por las películas en ser millonarios, en ganarnos la lotería, en ser estrellas de cine. ¿Pero qué crees? No lo seremos. Y lentamente lo aprenderemos. En lo personal yo quería ser un cantante. Pero, ¿quién mejor que yo? Así que recuerda esto. O es tu futuro. O es el ego que mantienes ahorita. Cada vez somos más los que elegimos Decir adiós al ego Ese monstruo que devora Devora por dentro Evitarlo, abandonarlo, olvidarse Cosa, cosa, fea que hace sombra, sombra al alma humana. Ese monstruo que devora por dentro. Egocéntrico, egocéntrico. De nada sirve lo que haces si estás reclamando atención sin grandes dosis de amor. Si con ello menosprecias a los demás, ego latra, ego latra. De nada sirve sentirse el ombligo del mundo, considerarse el mejor y admirarse. Si con ello menosprecias a los demás, egoísta, egoísta. De nada sirve interesarse por algo si con ello estás perjudicando Debe pensar en sí mismo Si al mismo tiempo está menospreciando a los demás Ignorando la energía que nos reúne a todos entre pensamientos de sobrevive al ego, el ego se alimenta de pensamientos de creencias impuestas, modas condicionadas para qué querer ganar, querer tener razón, querer ser más que los demás por eso decimos Dios alegro uno a uno con los demás, cada vez somos más, somos muchos, muchos más. Solo prestar atención a la necesidad vital, esa necesidad que nada tiene que ver con el ego. Que devora por dentro Egocéntrico, egocéntrico Ninguna opinión tiene más valor Que otra opinión cada una tiene Su espacio si con ello se aprecia a los demás Egolatra, ego latra. Ninguna conducta debe imponerse a otra Cada conducta si con ello se aprecia a los demás Egoísta, egoísta Ninguna acción puede estar por encima de otra Cada acción dispone de su momento Si con ello se aprecia a los demás Sin menospreciarse uno mismo Reservando el espacio en el mundo que nos conecta a todos Pensamientos sin cabeza, estoy completamente libre de ego alimentado con amor, éxito sin creencias populares ni tampoco modas pasajeras. ¿Para qué querer ganar? ¿Querer tener razón? ¿Querer ser más que los demás? Solo prestar atención a la necesidad vital Esa necesidad que nada tiene que ver con el EGO Por eso animo a decir adiós Cantando juntos cada canción Uno a uno alzando la voz Somos más, más y muchos más los que abrazamos nuestra alma, la activamos para vibrar, gozar del existir en nuestra tierra. Fea, esa cosa fea que hace sombra al alma, esa cosa fea, fea que hace sombra al alma. ¡Ah! De esa cosa fea, dejarla atrás que siempre ya molesta, porque hace sombra, sombra nuestra alma, sombra, sombra nuestra alma. Querer ser más que los demás No, oh, oh, que la cura Así que recuerda esto, o es tu futuro, o es el ego que mantienes ahorita.